Bueno, hago este video corto para comunicarles a, a mis amigos que lamentablemente por problemas de tiempo, de trabajo y demás, eh, no puedo entrar todo el tiempo que quisiera a, al canal y Viendo y comentando los videos de mis amigos, eh, de vez en cuando, pero no estaré subiendo vídeos por un periodo de tiempo, espero que no tan prolongado, un abrazo y muchas bendiciones.